Las redes docentes. Sí. Uy, nuestro turno. Al lío. Nos toca. Ay, mira, ya empiezan a llamar. Aquí se ve con quien desea hablar. Ajá. Sí, un momentito, por favor. Hola, buenos días. Mira, un centro de Madrid que tiene dudas sobre la aplicación de un recurso educativo abierto del proyecto EDIA. A ver si le podíais ayudar. Sí, sí, un REA. Vale, venga, muchas gracias. CEDEC, dígame. Sí, sí, perfectamente. Buenos días. Sí, un centro de Málaga. Está buscando otro centro en la misma provincia para aplicar un recurso educativo abierto. Acepta la llamada. Perfecto, gracias. Hola, buenos días. Aquí Cedec, ¿con quién deseo no sé hablar? Ajá. ¿De valores éticos? Sí, espera un momentito, por favor. Lola, perdona. ¿Un centro que esté utilizando el recurso educativo de, de valores éticos? Pues el 15 y creo que el 329 también. Pero el 329 ya lo había terminado. Sí, el 15 estaba mejor. todavía trabajando en ello. Mejor el 15. Vale. Sí, mejor. Sí, Gracias. Nada. Hola, buenos días. Sí, mira, un centro de Calpe que está aplicando el recurso de valores éticos y quiere organizar un concurso con los alumnos. A ver si quieren participar. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Buenos días, aquí CEDEC. Ajá. Sí, bueno, vamos a ver si encontramos una solución. Buenas, un centro de Galicia. Está buscando herramientas digitales alternativas para aplicar un recurso. Muy bien, le paso. Gracias. Hola, buenos días. Sí, aquí CEDEC. Uh -huh. Ya, de informática, ¿no? Uh -huh. Sí, espero un segundito, a ver si le podemos ayudar. Hola, buenos días. Sí, mira, un centro que tiene problemas informáticos y de conectividad y quiere ver cómo adaptar el REA para poder aplicarlo en el centro. Uh -huh. ¿Le podéis echar una mano, por favor? ¿Sí? Gracias, estupendo, buen día. Aquí cedes, dígame. Oh. Sí, sí, sí, comprendo, comprendo. Sí, sí, ya, ya. Bueno, no se preocupe. Vamos, vamos a ver qué podemos hacer. Eh, docente aislado en un claustro. No, Está llorando. Dime algún centro así que le puedan es echar un cable? Muchos experimentados que le pueden sí, echar... Sí, así, que estén acostumbrados a asesorar. Bueno, el 50, que es el que tiene más experiencia, quizás. Venga, pruebo. Sí, hola, buenos días. Mire, eh, docente aislado en su claustro. Sí, sí, no encuentra a nadie. Se siente muy solo. Sí, ¿le pueden dar un poquito de, de ayuda? Perfecto, muy amable, gracias. Transfiero. Hola, aquí se ve con quien desea hablar. Uh -huh. Ya, entiendo. Vale, es que en un segundito, le voy a pasar con un centro. Gracias. Hola, buenos días. Mira, un docente del País Vasco que quiere cambiar su forma de dar clase no sabe por dónde empezar. A ver si le podéis echar una mano, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Buenos días, Cedec. No, no, fines de semana y fiestas no cerramos. La operadora está siempre disponible. Muy amable, gracias, tenga un buen día. Ay, hola, buenos días, aquí Cedec, con quién desea hablar. Uh -huh. uh, un momentito, un momentito. Um, alarma, alarma, alarma, terapia de grupo, oh. terapia de grupo. ...hay que ver lo que está cambiando la educación... ...pues sí...